Pues, ¿Qué tal? En esta ocasión les voy a enseñar un poco de JavaScript. Vamos a estar de vuelta con los videos de JavaScript, que me lo han pedido mucho. Así que vamos a, a completar este curso de una manera de una manera excelente, con una buena ruta de aprendizaje. Así que si tú no estás suscrito, comienza a suscribirte, porque esto se va a poner muy bueno. Así que vamos. Vamos a enseñar acerca de manejo de ArrayList con JavaScript. Aquí tengo una plantilla que si gustan eh, eh, se las voy a dejar en la descripción del video y tengo un, una, un in input que se llama pues, pues vamos a digitar un producto un botón agregar eliminar para manejar los, los eventos de ArrayList y en, este, en esta parte del listado de productos aquí abajo va a salir eh, eh, lo que es los productos así que vamos con toda, tengo un controlador de JS eh, de Javascript, este controlador eh, está este, eh, a lo último para poder pues eh, comenzar a, a trabajar con nuestro javascript y con nuestros eventos quiero que tengan en cuenta que tengo dos botones agregar y eliminar con dos funciones de javascript agregar y eliminar que esas funciones deben estar acá y van a hacer algún tipo de cosa van a hacer eh, lo, lo que nosotros le digamos que haga en este caso eh, Vamos a trabajar con un array list. Vamos a declarar un array list que se llame cajita. Vamos a declararlo de esta forma. Listo, tenemos un array cajita. Y eh, en este caso, miren los ID que tengo, que es del input, de este input que está en este, el ID es producto. Y de este lado, donde se van a mostrar los productos, el ID es listado. En este caso, voy a, colo a colocar a escoger el ID, ese ID, de la forma eh, con cual la hemos aprendido, vamos a decir, trame eh, lo que tiene ese valor, y vamos a verificar, primero vamos a ir viendo paso por paso, vamos a decir, si la cajita, si esa cajita está vacía, o sea, punto len si está vacía, decimos, si no tiene nada, igualando a cero, Vamos a decir que listado.innerHTML, para dibujar un HTML, vamos a decir no hay nada aquí. ¿Listo? Entonces, eh, ya podemos decir que ya miren, ya nos marca aquí, que nos dice no hay nada aquí. Perfecto, no hay ningún eh, inconveniente. Vamos eh, eh, de una manera eh, normal. En este caso, vamos a hacer la función que tenemos eh, tanto agregar como eliminar en JavaScript. Vamos a comenzar a decir qué es lo que vamos a hacer con esas funciones. Así vamos a marcar esta función que es agregar. En este caso vamos a agregar un producto y vamos a hacerlo con la función eh, push. Es la función para poder agregar eh, un producto. Por lo cual necesitamos traer eh, lo, que tiene, lo que tiene la variable... El producto que es el input, vamos a decir id lo que tiene el producto que se lo dije en este eh, está el ID del producto donde vamos a tener el valor que tiene en ese, en ese instante el, el, el input y lo vamos a guardar en el array list. Ok, entonces vamos a, a mostrar aquí, agregar, eh, vamos a decir. Vamos, vamos vamos a decir que hay una función que se llama cajita.push y vamos a agregarle lo que tiene eh, producto.value eh, en este caso lo vamos a hacer así y vamos a hacer el listado el listado le vamos a hacer miner.html y vamos a dibujar todo lo que tiene cajita ok en este caso, listo, vamos a hacerlo eh, jabón. Vamos a decir jabón, listo. Dice jabón, me lo agregó correctamente. Eh, vamos a agregar eh, panela. Listo, me lo ha agregado correctamente, perfecto. Entonces, el botón agregar ya está listo. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vamos a colocar un contador. ¿Qué dicen? Vamos a colocar un contador que me diga acá, después eh, contador o vamos a decirlo de eh, enseguida eh, vamos a decir id se me ocurrió hacerlo, no sé, vamos a hacerlo id contador y vamos a colocar aquí productos eh, siempre va a llevar su espacio el contador productos y lo que yo voy a hacer aquí es eh, llamar una variable contador que me trae lo que tiene ese, ese elemento, vamos a decir quiero manejar a contador listo, en este caso voy a decir contador.inner eh, html asignamele, lo que tiene cajita.len o sea, el, el tamaño de la raílise en este momento entonces eh, en este caso no hay nada vamos a decir el jabón aquí me dice 1 listo perfecto eh, creo que lo mejor es hacer esto y decir total eh, total de productos qué tal si los entramos listo, vamos a quitar productos de acá, vamos a decirle un style, que me diga que, que el font size, el font size, o sea el tamaño de la letra, sea, eh, no sé, 25, vamos a hacerlo de esa manera, vamos a decir jabón, listo, listo, listo, list. es lo que queríamos, ok, entonces ya lo estamos haciendo, me dice el total de productos, y me va diciendo cuántos hay y me va listando. Listo, perfecto. Eso es lo que queríamos hacer. Vamos a hacer el, el, la función eliminar. Vamos a hacer la función eliminar. De esta forma, eliminar. Eliminar. Eh, vamos a recibir. Creo que se pasó de nuevo. Vamos a recibir eh, la cajita. A lo que le vamos a hacer. En este caso, vamos a eliminar el último producto agregado, ¿ok? Lo vamos a hacer con la función pop. Presten mucha atención a lo que se va a hacer. Pop, entonces vamos a decir, eh, con esa solamente función, listo, solamente esa, esa función podemos hacerlo directamente. Ya se va a eliminar el último, aquí voy a colocarles, eliminar el último eh, objeto o ítem agregado ok vamos a hacerlo así y vamos a hacer de nuevo vamos solamente a copiar y pegar acá de esta manera ya un código que hemos hecho un código limpio listo vamos a, a ver si funciona vamos el jabón vamos de nuevo vamos a escribir panela tenemos dos vamos a decir eliminar perfecto nos eliminó el último producto eh, que, que habíamos agregado, en este caso eh, vamos a decir, vamos a, vamos a hacer una función que me diga, eliminar primero, ok, en este caso ¿sabes qué función vamos a utilizar? sí, esa, cajita.shift esta es la función para eliminar un artículo está en primera base el primer artículo que está dentro de la ray list lo vamos a eliminar entonces vamos a llamar a esa función primero un botoncito eh, que me diga eso vamos a decirlo eh, vamos a hacerlo por acá listo un botón que tengo una función un clic que me diga eliminar primero que es la función que escribimos en javascript hace poco una clase botón botón eh, Warning y me diga eliminar primero, ok. Listo, eh, ok. No me hace todo el, aquí, ok. El warning, aquí está. Eliminar primero. Entonces, vamos a ver si, si nos está funcionando jabón, eh, azúcar panela. Ahora vamos a eliminar el primero. Perfecto. ¿Vieron que eliminó el jabón? Vamos a eliminar el primero. Azúcar. Listo. Perfecto. Entonces, esto es un ejercicio muy básico que pueden eh, eh, decir. Eh, eh, en este caso tenemos muchos, muchos productos y queremos entonces no eliminar, sino agregar de primera fila, de primera mano, el primer artículo que aparezca, el que nosotros actualmente o recientemente eh, hemos agregado. ¿Cómo lo hacemos? Ya se los explico. Vamos a hacerlo así. Miren cómo lo vamos a hacer: con una función que me diga agregar primero, así como eliminamos eh, eh, el primero, podemos agregar. Y es muy fácil, miren. Utilizamos la función un shift y aquí sí vamos a utilizar producto, lo que viene en el, en el, en el input. Producto.value. Listo. Y lo que vamos a hacer es marcar de nuevo que me liste y que, que me dé cuánto, cuánto hay en el array list. Por lo cual, tenemos que agregar un botón de este lado. Aquí, clash. Eh, vamos, este sí vamos a colocarle el botón success. Vamos a colocarle success. Vamos a decir agregar primero. Eh, en el onClick click que es, vamos a marcar lo que decimos agregar primero fue la función acá en javascript que colocamos esta y vamos a, a pues ya aquí está agregar primero vamos solamente a darle un espacio listo agregar primero entonces tenemos jabón Vamos a decirle agregar normalmente el azúcar, el panela. Vamos a decirle agregar primero limón. Listo. ¿Vieron cómo se hizo? De una manera súper sencilla. Así que si les gustó el video espero que se suscriban al canal. Y espero que compartan este video y esperen próximos videos. Y hasta la próxima.